Estos que vienen de fuera nos vienen a quitar el trabajo. ¿Qué piensan? ¿Que esto está bueno aquí? Claro, trabajos maravillosos que todas las de aquí los quieren hacer, además cobrando unos dinerales absolutos y además tienen varias carreras, que es un chollo esto increíble, verdad. We'll mm -hmm.